Buenas noches, bienvenidos a, la, a nuestro podcast en la barra de la taberna, aquí en la taberna de Rol eh, Antes que nada, darle la bienvenida, estamos con los chicos de, de Rolcast eh, Juan y Augusto, saludarlos, ¿cómo les va? Eh, agradecerles a, estar aquí con nosotros eh, A los que están aquí en el chat, escuchándonos, viéndonos, también un agradecimiento enorme eh, Y un saludo muy grande eh, Vamos a arrancar con unos anuncios eh, comentarles que seguimos eh, participando en las consignas de vamptober de Vampiro la Mascarada con el hashtag vamptober para celebrar la spooky season y la idea es compartir contenido de, relacionado a Vampiro la Mascarada eh, con la comunidad y les vamos a ir dejando entre semillas de historias, ideas, fotos, cosas eh, interesantes para ir llenando eh, cada día del vamptober para, para compartir con ustedes estas cosas que se nos van ocurriendo aprovechando también para contarles que por temas de salud, la mesa de León que iba a dirigir en el evento de rol eh, va a ser cancelada, pero a ver, va a haber un montón de sistemas, eh, DMs y aventuras para jugar eh, en este proyecto organizado por Camilo de, de Rol en Casa, que esperamos que puedan sumarse. Eh, lamentablemente, León no va a poder estar dirigiendo. Eh, también comentarles que estamos incursionando de a poco en el mundo de TikTok eh, y los Reels, así que todos los sábados publicamos contenido exclusivo creado por Chris, que tiene data, curiosidades sobre juegos de rol. Eh, y bueno, después nos van, a, nos, pueden, nos van a poder contar qué les parece eh, y dejar sugerencias eh, de, de lo que está pasando Después también eh, se si andaban buscando material para jugar presencial, su partida de rol eh, Algo lindo para regalarle al DM o alguna, eh, alguna prop para hacer algún atacazo artístico para tener eh, Les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ de Láser, que es nuestro sponsor eh, Que hace todas cosas de madera increíbles, desde torres de dados, eh, las miniaturas estas en 2D que a mí me encantan, me alucinan eh, y, por supuesto, pueden escribirle para consultar por el catálogo disponible. Va a estar ahí el link, por supuesto. Eh, después, comentarle también, por último, que esta taberna querida participa en el proyecto de embajador de D&D. Tenemos la suerte aquí en Latinoamérica. Y los invitamos a sumarse al grupo oficial de Facebook que tienen eh, de D&D Latinoamérica para encontrar mesas para jugar o dirigir o gente para charlar, gente que publica memes. Eh, o, o incluso si no saben tanto y quieren enterarse un poco También seguramente van a encontrar a alguien que les tire un poco de data eh, Y también pueden ver lo nuevo que va saliendo relacionado aquí a la comunidad O a la comunidad en español específicamente Que tan importante es para todos nosotros, por ejemplo Que, eh, que hacemos contenido de rol en español eh, Así que creo que esto es lo último Y podemos eh, dar inicio a nuestra charla de la barra de la taberna, gente Bueno gente, ahora sí, saludarlos de vuelta Muchas gracias por venir eh, Juan y gusto de, de Rollcast Un placer tenerlos Igualmente, Igualmente, gracias por la invitación Sí, y nosotros Para colmo, lo escucho al pobre León Produciendo, digo, justo Gente menos estructurada que nosotros para hacer las cosas eh, eh, Lo lamento, lamento por él Me dice, chicos no hablen en la parte de la intro De una, de una Che, ya está la intro, no, cállense Bueno Igual eh, no se preocupen, León está preparado para lidiar con cualquier tipo de situación, o sea, me, me, me soporta a mí, la verdad que ya con eso se tiene ganado. Eh, si yo, yo soy un desastre, eh, me, me, me encarrila y me pone así a, a trabajar de forma ordenada, no lo puedo creer a veces, como lo, lo que lo... Bueno, lo que pasa es que acá estaba viendo justo que tienen puesto ese más de 100 episodios sobre el juego de rol, es cierto, y en 100 episodios no aprendimos un carajo estructurado. Eh, de hecho, todo lo contrario, mal. Yo diría bueno, que pero, sigue el mismo ¿no? camino Que nuestros apuntes De Comodeme Cada vez son sí. más esquemáticos y caóticos no. bueno, pero Una hoja 4 en blanco po malo, pueblo, <risa> guarda Punto, listo, eso, ¿cuánto es eso? Dos semanas de sesión ¿no? <risa> Dos semanas de campaña Bueno, pero está bien, eh, quizás es un proceso más orgánico y Hay que, que eh, entregarse a esto En vez de tratar de estructurar algo que quizás no lo necesita Si no te sale el alma ¿Qué querés que te diga? Es como... ¿Qué es lo sí, que te sí, O sea, nosotros, que yo, yo por ejemplo, <coughs> en el laburo me obliga a ser un poco más estructurado con estas cuestiones Bueno, a gusto ni hablar, eh, pero eh, yo que soy productor Perdón, ¿a qué se dedican? Sí, pa, pa, de, de, de curiosidad. Yo soy productor en una empresa de videojuegos Ajá. Y a gusto es... Eh, yo trabajo en una fiscalía, en el Poder Judicial tiene que estar más, más ordenado. Mucho Augusto. más organizado. A lo sumo, yo me desorganizo, juego tiene el menú con las opciones dada vuelta. Augusto se desorganiza y vamos todos presos. Eh, va, eh. Todos, sí, todos, todos. En realidad, el todos. problema de la fijería es cuando no va la suficiente cantidad de gente presa de, de mi trabajo. Claro. Gesto, pero bueno, tiene que ir más gente. Ahí va. Eh, básicamente, básicamente. Eh, pero bueno, y eh, ahora eh, volviendo, eso eso. volviendo a lo que a lo que nos trae acá más, más, más, más específicamente, cuéntenme un poco cómo, eh, un poco de historia de Rollcast, cómo llegan a, a armar este proyecto, eh, gente que se dedica a estas cosas que son que a, a priori similares sí de repente son amigos y le comparten este interés, ¿cómo fue? Básicamente eso. Y la pandemia. La pandemia, la pandemia fue mágica. La pandemia fue, o sea, fue mágica porque fue un garrón. <risa> pero con mágica. Asterisco. El Silver Lining, digamos, la, como el, el bueno que trajo esto, eh, fue en parte este proyecto de decir, che loco, estamos eh, todo el día encerrados, ¿viste? Haciendo nada. Eh, y una cuestión de decir, mirá, yo había arrancado con esto por mi lado haciendo videos de tutoriales de D&D y sobre todo de Fantasy Grounds, que es el, el programa que uso yo. Eh, para dirigir y fue como diciendo bueno, la gente me di cuenta que no había contenido en español de fantasy al punto que la misma gente de Smyworks agarró mis tutoriales y los puso en la página oficial en la parte en español pues no hay eh, entonces ah. fue como que tuvieron que hacer eso y dije bueno, listo y empecé a hacer eso jamás había editado videos jamás había hecho un carajo conseguí uno de los micrófonos que tenemos acá de una mudanza uno de los babos agarró y dijo che, este, este micrófono me sobra nos estaba mudando lo tiro a la mierda no, dámelo y ese fue mi, mi, mi primer micrófono, y usaba la webcam integrada de la laptop. Punto. Y con eso empecé a hacer los videos. Aprendí a usar OBS, aprendí a usar las escenas, y yo grabo como si fuese un vivo. O sea, me voy editando las escenas y armo todo en vivo para no tener que editar. Claro, para evitarte no. la post, claro. Prefiero hacer todo en vivo como si fuese un programa, y si sale mal, rehago la toma. O sea, no me importa. Prefiero eso a... Es así. Eh, y bueno la cuestión es que en base a eso le iba a gusto che tengo ganas de nosotros nos conocíamos hacía más o menos un año yeah. no hacía tanto pero estábamos jugando juntos eh, yo había empezado a jugabas? jugar de, de. Ahí claro va. digamos que compartíamos amigos en común pero no habíamos convergido todavía hasta 2019 2019, sí, 2019. Menos, claro así que medio que salió por ahí la parte técnica se encarga muy bien Juan, porque yo solo agrego mi, mi. chispa y mi quedarme acá un rato, mientras Juan edita y hace todo, le hago charla. Y esa es mi. Bueno, ahí va, no El no es que eh, se va el mate, pero, es importantísimo. Claro. Pero digamos que cuando él me, me vino con la idea, me pareció muy buena, primero porque otra vez estábamos encerrados y no había mucho para hacer, pero además porque estas conversaciones, y tal vez se nota un poco por la dinámica que tenemos en el podcast, eran conversaciones que de todos modos se daban. Y fue como, che, ¿qué tal si compartimos un poquito de esto con la comunidad, así genéricamente? Sí, eh, justo estoy lidiando con cuestiones técnicas. Pero el, <risa> eh, precisamente de ahí tiene que ver el, el, el origen del, del programa como tal. Era como decir, mirá, loco, la verdad que cada vez que nos juntamos, hablamos de estas cosas, de todas formas, eh, Estaría bueno que lo podamos compartir, digamos, con la gente. Porque aparte, mal que mal, entre los dos teníamos... Entre los dos teníamos, qué sé yo... La, los podcasts suelen hacer esta, esta falopa de decir, entre los dos, sumamos más de 30 años de experiencia en juegos de rol. Que, okay, sí. ¿Qué? Pero es como, hay una cosa que dice, nueve mujeres en un mes no pueden tener un hijo. Claro. Esto es lo mismo, digamos, es como que... No se suma, pero bueno, pero garpa, ¿entendés? Entonces, no... Entre los dos tenemos más de 30 años de experiencia. Y los, los números, Uy, los números siempre funcionan. El tío. número te da, viste. Es que vos Gracias. vos inflar algo, vos metés la estadística y años de experiencia. Claro. Se busca, viste, trabajador 18 a 21 años con más de 10 años claro. de experiencia. ¿Cómo? Bueno, no sé, ¿Cómo hizo? Vos ponés... Claro, hice 3 años de esto, 3 años de esto, sumá te da 10 años eventualmente. Y bueno, <risa> y empezamos con eso y dije bueno, probamos. Me acuerdo que lo primero que lo subimos a un host falopa que era sí. barato. que uh, era pago era pago, pero conseguimos, de hecho lo pagaba él, yo pagaba otras cosas, y fue como que entre los dos fuimos viendo eso, y eventualmente, no sé qué pasó, creo que se volvió gratis, eh, apareció encore que fue esto que nos salvó las papas para empezar a subir derecho ahí sin tener que pagar un hosteo, gran cosa eh, y bueno, y ahí empezamos a subir a Spotify, y de ahí en más, después se nos ocurrió empezar a subir a YouTube, que tuve que aprender a ver cómo carajo se hacía eso, porque tenía que subir un video sin video. Claro. O sea que tenía que agarrar un editor de video y agarrar el clip de audio completo, agarrar un JPG que era el thumbnail, y arrastrarlo la hora y algo que duraba, y listo. Lo mandaba, pesaba como 2 GB, era la cosa menos optimizada del planeta. Los primeros 60 episodios están así. Son así. Conseguimos las cámaras, eventualmente, y empezamos a aparecer con video. Fue como onda, viste, como onda ahora en Technicolor. Como, ahora hay video, ah, no, no, ahora no ves ves nos podés video. ver un uh, salto tecnológico yo, pero yo creo que parece joda, pero eh, la gente se dispersa mucho menos si te ve la cara o sea, sí, sí, sí, sí, sí. A, menos que, a menos que me estés escuchando, escuchando tipo podcast que es lo claro. que hago yo, que estoy en el gimnasio y tengo puestos los auriculares y no me importa no estoy esperando ver la cara a nadie pero si lo estás viendo en la tele o en Youtube de fondo, es preferible verle la cara a alguien, ¿entendés? ver algo que se sí. mueva, ver una cuestión mínima Sí, sí, cambia eh, la experiencia. Yo creo que engañan? la cámara ayudó a una banda. Mm. sí Bueno, y sí, acá como dicen en el chat, y se ven los gatos de fondo, que es fundamental. Sí. Eh, y los gatos gato y, gato. y la internet. Exactamente, ¿viste? Van de la mano. Las sí. dos a internet. Es, es así por tener un sí, gato. El gato funciona. Totalmente. Y bueno, y el nombre es lo más raro, eh, creo yo. Eh, ¿Cómo llegaron porque... al nombre? Sí. Hay una anécdota detrás. Sí, estaba ocupado lo otro. <risa> es como, es la, la famosa, <risa> o sea, Bien podría haber sido X X minúscula, X mayúscula, guión bajo, Legolas, sí, X mayúscula, X minúscula, sí. ¿viste? Sí, sí, sí, claro. Estaba todo tomado, entonces dije, bueno, role, no, role está ocupado, role solo, obviamente todo ocupado. Y quedó terminando role con dos L y cast, y dije, ¿pero qué lo pusimos? Juntos lo pusimos separado, y ya lo había puesto separado, o sea, quedó, sí. y quedó separado. <risa> quedó. Eh, y competimos y, con competimos con la pesca con mosca durante bastante tiempo. Competimos en el algoritmo de YouTube contra un canal de pesca con mosca, que <risa> Es cast, ah, de castear claro. la, claro. la, la claro. línea claro. y el rol, o sea después, es una técnica para enroscar el reel y durante me una banda de tiempo me competimos con genial. esa falopa rarísima que era un claro. nicho más específico que el nuestro, que yo decía, me claro. da que el nuestro específico aún claro. más eh, claro. y esto fue una cuestión así, hasta que bueno lo terminamos como de, de decorar con el tema de rol en español, al pedo porque hablamos en Spanglish 88% claro, por ciento del tiempo eh, pero bueno inevitablemente. Sí, sí, sí. Al que le interese puedo decir que al canal de Pesca con Mosca le ganamos en la guerra pero del va. algoritmo hace unos 20 episodios. Aunque la, gente, aunque la gente busque pesca con mosca, primero le aparecemos dos boludos hablando de rol y después <risa> tienen que filtrar, bien. digamos. así que tomá. Bueno, pero está bien, está bien. bien. Les le, le pasa por ser un nicho aún más pequeño que, que los juegos Exactamente. de Exactamente. <risa> no, creo que aparte les terminamos ganando por, por, por mera cantidad eh, de episodios. ¿verdad? Por cantidad de posteo, por la frecuencia de posteo y demás. El tipo subió un video. El te tipo no el podía ir a pescar girando. todos los días, digamos. Claro, versus todas las semanas constantemente durante dos años y algo, eh, y eso eventualmente te genera... Y aparte, eso fue otra cuestión, eh, después la gente nos dice mal, no saben si es todo junto, si es con él, no importa, está todo bien, o sea, vos buscás rolcas y después bueno, qué sé yo, tenemos... Eventualmente nos va a encontrar, tuvimos el año, a principio de este año tuve que migrar eh, el tema de la imagen del canal, que fue algo que, que no nos quedó otra que hacer, eh, porque estaba hosteado en mi canal en particular y tuve que cambiarle el logo, cambiarle el nombre, cambiarle el handle, cambiar todo para que refleje la identidad del podcast porque la gente no lo encontraba y con razón. Sí, sí, eh, en algún momento tienen que ordenar, hay ciertas cosas que hay que ordenarlas en algún momento. En Spotify estaba mucho más prolijo, pero en YouTube era un quilombo. Entonces tuve que unificar criterios, claro. rediseñar el logo, hacer como... que funcione como una marca paraguas. Identidad. Claro, como una identidad umbrella, digamos, donde pueda poner otras cosas en el medio y que no se salga de la escena general. Yo como... aparte yo como tengo el trasfondo y diseñador gráfico, eh, me hinchaba las pelotas que no quede todo igual, entonces cuando cambié el logo tuve que cambiar todos los thumbnails, todas las miniaturas, todo para equilibrarlo, y que es un sistema, entonces cuando cambié cambié todo, cambié todas las escenas. Y bueno, y así estamos en el momento que estamos ahora, que vamos cambiando de color por temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, le, le van, lo van renovando estéticamente a medida que van pasando, está bien. Aparte porque me aburre verlo siempre. Sí, igual. No, es, Esa es, es, es la es, otra cuestión, me, me, me embolo es, verlo es, igual. Eh, es, estábamos es, es, repasando es, hoy los episodios de Viejos. Que, organizando un poquito. Eh, organizando, haciendo playlists porque nos decían que era difícil encontrar por ahí, si alguien quería ver el episodio de Los Warlock que hicimos, que claro. es uno de los primeros, porque brujo en español, entonces uno de los primeros de clases. Tema del español. Y me decía, no lo encuentro, no lo encuentro por ningún lado. Y claro, se tuvo que ir a la primera temporada, creo que es el quinto episodio de la primera temporada. Eh, entonces tuvimos que ponernos a hacer playlists individuales de cada sección que tenemos. Y de ahí nos empezamos a dar cuenta de la cantidad que son y la cantidad de secciones que fuimos generando. Eh, y bueno, nada. Nos a mirar no, como... para atrás y, a, y, a, y a, a repasar todo lo hecho. Wow. Es que, claro, nos damos O sea, el episodio cuando salió el manual de talla que hicimos el review de talla. Increíble, el episodio 16, 17 del podcast. Y yo no lo puedo creer, o sea, que haya pasado. Claro, tanto. Que estemos en el episodio 108. Ciento... Terminamos de grabar el 108, 108 antes de empezar el programa de hoy, el vivo este. Y ese fue el 108. O sea, fue hace 90 episodios atrás, ¿entendés? Que grabamos Talla. Son 90 semanas. Cada año tiene 52 semanas. Fue hace dos años que grabamos ese primer episodio, ese episodio de Talla. Y Increíble. para mí, y yo me lo acuerdo, ¿entendés? Sí, o sea, ese es el punto. Me acuerdo de lo que bien, me acuerdo de talla, que fue un gran momento. Claro, o sea, fue como que ahí le empezamos a meter un poco más de producción, me acuerdo que bueno eh, mi, mi compañera es locutora nacional, entonces ella nos hizo la grabación de talla, haciendo como un acting con la voz y demás, para leyendo la intro del manual, eh, y fue como que ahí recién dije, bueno, le estamos metiendo un poco más de producción, le empezamos a meter un poco más de onda, eh, que no sea solamente nosotros dos hablando al pedo, sino que ya había una cuestión, después hablábamos al pedo, pero ya había una cuestión de sí, no, no sé. Después en el episodio, creo que fue en el cuarenta y pico, cincuenta, eh, conseguí un amigo que nos compuso el tema. El tema que suena al principio de cada episodio es un tema propio, que nos lo compusieron a nosotros. Eh, y bueno, eh, fue, fue todo un momento, es decir, tenemos nuestro propio opening, y es una ah. canción que la tarareo yo solo. De una. Y es una <risa> canción nuestra, digamos, y eso fue como un montón de pertenencia, ¿entendés? Qué bueno. Eh, claro. Y que te, son cosas que te van generando. Ahora, por ejemplo, una bandita de amigos... está por decir? Una banda de compañeros de laburo, eh, que tiene una banda de, de, de rock pesado así. Nos dijo, che, ¿no crees que te hagamos una versión del... Pero en heavy... Dale, boludo, bueno, acera, bueno, eventualmente. Así que estamos esperando que eventualmente, como tenían una sala de grabación para grabar el single de ellos... Aprovechamos y si te hacemos el tema tuyo. Se viene la versión. Qué bueno, Así que, espectacular. Y a todos los que están acá escuchando, si alguno Exacto. es oyente del programa y dice yo toco, claro. no sé, el triángulo, el triángulo búlgaro y quiero hacer una versión en triángulo búlgaro y melódica, Va. Va. dale, mándenla, la usamos de, de, de intro, no me importa nada. De Un hecho, reloj. Uh, de hecho en el vivo... grabar una versión del sí. tema, uh -huh. lo invitamos. Cuando hicimos el vivo... Hubo toda una charla entre los asistentes en los cuales parecía estar surgiendo una especie de bandita ipso facto, eh? pero ¿Ya? bueno, quedó, quedó ahí. Estamos esperando todavía la versión que te iba a tener clavicordo y pandereta, ah, o sea una cosa rara. La corchea y el horticón, interacción y propuesta. <risa> interacción bueno, y propuesta, sí. Lordi, vos que está de hecho, estás viendo una guitarra de fondo, asumo <risa> que vos vas a ser uno de los que se va a copar y vas a decir, chico, cuando quieras. ¿eh? Se viene sí, el sí, sí, yo puedo, puedo, puedo hacer una versión del, del tema. <risa> ah, igual, igual, ah. todo bien. Nadie te está metiendo presión, solamente quiero recordarte que esto salió en vivo y toda esta claro, gente... Y tenemos todos estos... Hay 24 claro, claro, claro. y Augusto es abogado. Así que Nadie eh, resiste el archivo. Estás no. ante un problema. Pero bueno, no, no, eso, no, pues... problema, problema jamás. Eh, la verdad que ya a esta altura de mi vida, si, si la solución es tocar música, pero estoy a favor. Es verdad, ¿no? Era un buen problema. Es muy fácil eh, la salida. Eh. Lo, lo que sí pido es que León de fondo haga un canto gregoriano <risa> en, en, en doble cuerda vocal, ¿viste? hace un le, le, años. Le, León lo le vamos a poner DJ a tocar... Claro, lo vamos a poner a tocar el DJ. Sí. Lo vamos a poner al DJ. Bueno. Eh, pero bueno, sí, no, no, no, no, nos encantan las ideas, nos encanta... Eh, y me, una cosa que me, pregu que me preguntaba cuando, cuando estaba, por supuesto, mirando el, ahí el, el, el canal, etc., eh, hacen, ¿hacen actual plays? ¿Hacen partidas eh, en, y las, las graban? ¿Los hacen bastante? ¿Lo, lo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo viene ese tema? Es complejo. Es complejo, es complejo porque no me, gusta, no, me gusta, no me gusta la desprolijidad en el audio. Creo que el audio es lo que más me molesta que salga mal. Y en las, en las partidas, o sea, yo antes de cámara, antes de cualquier cosa, prioricé toda la vida el audio del, del sí, canal. Sí, sí, sí. O sea, lograr balance en el audio que se escuche claro en, como, como podcast de audio, para mí es fundamental. Y lo que me pasaba mucho con las partidas en vivo, es que a veces lidiar con la calidad de audio de los jugadores es muy complicada. Y yo no puedo exigirle a la gente... Que todos tengan mínimo un micrófono de 12, 15 lucas para que la calidad esté buena. ¿sí? Claro. Eh, entonces, desde ese punto de vista, hice dos intentos. El primero fue en vivo, eh, teníamos un micrófono en el medio de la mesa, sí, tuve sí. un array de cinco micrófonos <risa> con una consola, una garcha. Eh, el, el coso de que teníamos un solo micrófono ambiental sonó un poco mejor. Eh, el iPad, ¿no? El iPad. era el iPad puesto parado así como un libro, sí, con, el micrófono. Mejor, no. con el micrófono apuntando para arriba, grababa mejor que los otros cinco micrófonos en array, porque bueno, Apple, pero eh, eso fue de lo que mejor funcionó y así todo era un quilombo, ¿por qué? Porque yo por un lado quería capturar lo genuino de una experiencia de rol en serio, que es decir, no critical rol porque no va a suceder, no, no, eh, no. o sea, eh, es una... Eso es un mito, que mientras antes te lo saques de encima, mejor. Mientras antes la gente entienda que eso no es... Es artificial. ¿eh? Eso no es juntarse a jugar rol, digamos. O sea, porque yo quiero escuchar que uno abre un alfajor ¿entendés?, en el micrófono, porque es lo que pasa, ¿entendés? Es, es un quilombo, y uno te agarra y, te, y se escucha. El cinco mate que se ceban en paralelo, ruido a mate todo el tiempo, ruido a bizcocho, las bolsas de los bizcochos... Eh, si juntás la noche, che, que vamos a pedir comida? Y se corta todo y durante te, una hora. Te cuenta anécdotas, lo que sea. Es así, ¿entendés? Y de, de, de, de aparte, esa es la otra cuestión. No solo jugamos rol, sino que somos amigos, somos familia, somos lo que sea. Vale. Entonces en un punto se corta la sesión por el motivo que sea. Y si, che, hablando de tal cosa. Por ejemplo, te, te cruzás con un noble, que es mercader, que bla, bla, bla. Che, che, hablando de mercader. El otro día, viste que pasó tal cosa, una tangente de 45 minutos. Que para nosotros es importante Porque no nos vimos en toda la semana Y es el momento que tenemos de charlarlo en vivo eh, Entonces yo creo que Si lo haces con la disciplina Y la, la, la predisposición Como hacen ustedes acá De decir, che, mañana grabamos Y caen todos lukeados Y se pone delante la cámara Y se mantienen durante las dos horas que dura la partida En el, en el mindset de Estamos grabando con una cámara que me está apuntando Se puede Qué Así se puede pero capturar la partida en vivo a mí me parece lo más rico y es muy difícil de lograr sin meterse por ahí en cuestiones o muy puntuales de las personas que a la audiencia dudo que le importen eh, o lo convertir en un gran hermano falopa con de 20, ¿entendés? Claro, que, es, claro, sí. que está bueno, a mí no me molestaría verlo, no, pero digo... Pero consentimiento por lo menos, y una serie de cuestiones. Claro, ¿entendés? Vos decir che, ¿y qué te dio el pap? Listo, se va toda la mierda, gallé <risa> mal el resto de la sesión. Es como que es rarísimo, ¿entendés? Y decir decís, ¿por qué hablan de eso? No importa, es un ejemplo. Pero digo, es, es, es un problema grabar rol. Una de las pocas cosas que hay en el canal que la pueden ver, que es el aquelarre. El aquelarre son cinco chicas que conocí plena pandemia, estamos todos encerrados, eh... Y estas cinco chicas son de distintos lugares y nos juntamos a jugar. Nunca habían jugado D&D y por eso me pareció interesante la experiencia de grabar cinco personas que jamás jugaron interactuando, interactuando, digamos. Y fue como decir, a ver qué hacen, eh, rico, a ver qué hacen ellas jugando por primera vez. Estuvo bueno. claro. entonces, entonces tuve como que a acomodar un poco la campaña, a, a no ser tan high fantasy, tan... esta fantasía medieval que tal vez no les interesaba demasiado. Todos los tropos, digamos. Claro, caer en los tropos básicos y tuve que más bien, eh, qué sé yo, todos los trasgos y los bichos de nivel bajo eran estaban metidos en un esquema piramidal tipo, tipo Anway, viste, una cosa así entonces los hacían raidear pueblos y cobraban los trolls que estaban más arriba y le decían que a partir del quinto pueblo empezaban a sacar ganancias <risa> y, y, y, y si vos metes tres tragos te, te devuelven parte de la plata que pusiste para entrar entonces los tragos están re en esa y funcionaba así y de golpe las chicas o sea eso lo, lo pudieron como asociar a una cuestión mucho más cotidiana y entenderlo y coparse con eso y interactuar mucho más fácil que decirles viste no, porque esta, la oscuridad que hace ella, tal cosa que ella, o sea, medio que les copaba la idea de empezar a jugar, pero tal vez no estaban tan listas para el trope de fantasía medieval pura y dura, digamos, esa muy cuestión bien. De... hay que dirigir para, la, para, la, para el grupo de jugadores que uno tiene. Totalmente. ¿verdad? No para uno, digamos, sino para ellos. No, no, no. no. Eso siempre. Está muy decimos. bien. Me gusta sí, la idea bueno. también del esquema piramidal de los Goblins, me parece buenísimo. Es una <risa> gran idea. Es una gran idea. Eh, de todos modos. Como vos decís, uno dirige para el grupo del cual uno es parte, ¿no? Pero, claro, claro, obvio. Digamos que no tiene que ser ni vertical ni jerárquico, sino más bien integral. Y eso es algo que siempre tratamos de hacer hincapié. Nunca tuvimos una sección que fuera 101% dirigida a narradores, felicitadores, DM, lo que sea. Pero siempre está como transversalmente metido en todo lo que decimos y solemos hacer hincapié en eso, de che, si a vos te gusta esto, en tu mesa funciona esto, a ustedes les copa esta ah. onda, dale para adelante porque la idea es divertirse y bueno, creo que... Acá es un a juego que estamos, que estamos jugando. jugando todos, claro. claro. A eso Pónganse todos de acuerdo y sigamos jugando, <risa> claro. al final del aparte, día. Aparte la, la cuestión esa de, del el mood, cierto, de la, de la campaña o de las partidas, eh, a mí, por ejemplo, es, yo para mí es imposible, pero imposible dirigir sin hacer algún tipo de chiste en algún punto. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo hacerlo. O sea, no, estoy, puedo estar dirigiendo vampiro, narrando una escena terrible, lo que sea, y voy a meter un chiste igual porque no, no, no, puedo, no lo puedo evitar, ¿entendés? O sea, lo, lo hago en el, el trabajo, lo hago en la vida, lo hago muy difícil. O sea, puedo tener un momento serio de posta, poner un personaje, narrar, narrar, narrar. Y, pero tengo el síndrome ese de Chandler, ¿viste? Que eventualmente tengo que cortar la atención con un chiste porque me parece que es exagerada la atención, digamos. Entonces, y he leído debates en Twitter, ¿viste? De gente diciendo: No, no puedes romper el en mi mesa En mi mesa solo se habla de sufrimiento porque si estás jugando vampiros se apagan las luces y solo se usarán velas. Bueno, no puedo, boludo, no me sale. O sea, yo te no. juro que intento. Pero eventualmente voy a hacer un chiste. No, bueno, no lo puedo evitar, digamos, es muy complejo. Y yo hago, o sea, puedo meterle toda la lamentación que vos quieras, ¿viste? Pero como te dice la parte atrás del libro de Cyberpunk, el de el viejo, eh, 2020. ¿Qué dice? Cyberpunk no se juega tomando la leche chocolatada con factura. Cyberpunk se juega de noche con las luces apagadas, cerveza y... Tomando, tomando merca del culo de un enano. Pará, Cyberpunk, no puedo, boludo. que no...? Para un poco, claro. Tenemos que trabajar mañana, no se puede, digamos, es como, es muy difícil. Es runner, no trabaja. Vamos. Claro, viste, no, no, tranquilos, chumbas, acá vamos a ponernos del orto, bueno, no se puede. Yeah, pero igual es algo que ustedes lo pueden ver en el podcast, de cómo clavamos referencias y huevada cada diez palabras, bueno. A Lutier, proba claro. probablemente a Lutier. Si no son los Simpsons, pero por sé. lo general es el Luthier. Yo no puedo no puedo sí, dejar el de, de referenciar a Lutier de un problema. ¿Y por qué, ¿Por habrías? ¿Por qué ¿Por habrías? de, tratando de, de referenciar? Y no, porque es mucho a veces, mucho. es mucho. Que, y bueno, pero es que no, bueno, qué sé yo, viste que en las historias mismas que estuve compartiendo estos días metí chiste de Magic, porque para mí, desde de que. O sea, el, lo, lo, lo hemos conversado esto, pero Magic fue como. La intro a DD, yo entré por Magic. O sea, entro, entro a DD por Magic. Da la casualidad que después termina siendo lo de la misma empresa, pero. oh monopolios. <ríe> entro por ahí, digamos. Es como que esa cuestión. Viene, viene por ese lado, empezamos con el tema del arte. Empezamos con el tema de, che, cómo me copan estos dibujos, cómo me gustan estos elfos, cómo me gusta esto acá. Y mira los dragones y tengo un mazo de trago y tengo un mazo de esto. Y dice, che, viste este juego que podés ser vos el elfo o el trago. Y, y fue como que de golpe te empezás, viste, a meter. Y bueno, chao. Eh, es así, digamos, fue como. No lo pudimos, no lo no podemos controlar, digamos, y son referencias que las tenemos. Aparte, tenemos la misma edad. Bien, claro. No, no, no, no tenemos la misma edad, que somos, vimos las claro. mismas cosas, somos el mismo palo en somos ese de, sentido. Somos de la misma ciudad. Vivimos en el mismo lugar, en la misma ciudad. Eh, eh, es todas esas cuestiones. Eh, era como inevitable que caigamos en los mismos lugares comunes, eh, al menos para hacer joda digamos y demás. Pero bueno. Eh, esta, esta cuestión de, de, de las referencias y esperar, uno espera no alienar demasiado al público cuando haces un podcast no. eh, pero a veces creo que nos es un poco inevitable y de hecho, justo hoy leíamos uno de los comentarios que nos hicieron en Anchor como decía, che, yo no juego de ideas pero escucho igual los episodios porque me divierte escucharlos a ustedes hablar boludeces perfecto, genial has, Bien, venido, bueno, claro. has venido al lugar correcto que bueno, eh, eh, igual, eh, eso es, eh, es importante lo que decías al principio de que de la idea de capturar lo que es realmente una mesa de rol, digamos, más allá de lo que es una cosa que claro se que sí. primea, digamos, sino decir, bueno, ponerte unas orejitas acá en cómo es una partida de rol, donde está el tipo ahorita el pajor donde eh, los comentarios. Sí. Me parece que está bueno también. Y para mí es, es un poco más enriquecedor y te plantea una realidad más real, porque es lo que. Ahí está viendo que en el sí. chat, en el chat estaban poniendo momento latam y uh -huh. es cierto, o sea, es, es eso, o sea, yo creo que hay una diferencia entre, entre cómo se viven acá los juegos eh, y la mayoría de las actividades, particularmente en Argentina, yo sé que ustedes tienen, nosotros también tenemos oyentes de otros lados, audiencia latinoamericana, tenemos audi oyentes de Brasil, de México, de Chile, Chile de España, de España, muchísimo, pero digo, eh, más allá de que uno hace eso, tenemos un común de cercanía, de cotidianeidad en Latinoamérica, eh, en líneas generales, que hacen que vivamos el juego de otra manera. ¿sí? Eh, entonces, tenemos, digamos, esas cuestiones que me parece que son mucho más sensibles de captar en una mesa real, eh, que por ahí se perderían un poco si lo ves en una interacción mucho más estructurada, al menos, como te digo yo, para el tipo de proyecto que a mí me interesa encarar. ¿sí? Esto no es para, o sea, porque entiendo... Por eso digo, funciona para cada uno, ¿entendés? Es como que yo veo una mesa de todos tipos jugando sin ninguno reírse ni nada, digo, che loco, están jugando rock, ¿Qué que un velorio esto, es como que para nosotros es divertido y nosotros jugamos, los lunes jugamos eh, en diferido, o sea, por Discord con FG, los lunes a la tarde, los viernes a la noche tenemos otra partida y los domingos a la siesta es mi partida, jugamos tres veces por semana con grupos distintos. Uh -huh. Eh pero esos son nuestros Y nosotros dos estamos en los tres, digamos. Pero bueno, eh, los otros van cambiando. Hmm. Dimension 20 que mencionan ahí, para mí es la epítome de los podcasts en ellos. Eh, para mí son lo más divertido que hay para escuchar en podcast. Incluye más que The Adventure Zone, que también me gustan mucho. Eh, pero Di Dimension 20 y The, y The Adventure Zone son los más divertidos bueno. para mí. Dimension 20, es pero porque el DM es una bestia... Ese tipo es increíble lo que me hace reír, ese muchacho es un capo eh, Y la parte de las partidas hacen, yo creo que hacen una cuestión que nosotros estamos muy en contra eh, en, el, en nuestro programa, que es agarrar D&D y hacerlo entrar con calzador en cualquier sí, setting sí, sí. Nosotros estamos bastante en contra de hacer eso Lo eh, hemos dicho un par de veces Lo hemos, lo hemos mencionado, D&D es un juego que tiene muchísimas virtudes Yo creo que eh, tiene que ver un poco con su nacionalidad también Totalmente, claro. totalmente, total y absolutamente. Claro, decimos, para cada cosa que querés jugar, probablemente hay un sistema mejor que DD para eso que querés jugar, a menos que lo que quieras jugar sea el estándar usual de DD. Exacto, ¿Lo podés, ¿lo podés adaptar? Seguro que sí. Totalmente. Pero, ¿tenés que hacerlo? Exacto, porque como por ahí hay una cuestión general de, esa, de ese tema de que. Bueno, hablábamos eh, justo en uno de los episodios, mencionábamos esta cuestión de que. Rol igual DD para un 90% de la población. No. Es así. Ya si, si salís de que rol es igual a DD, ya entras en la población de nicho que le gustan los juegos de rol, que es otra cosa. Digamos, pero para el conocimiento general, rol es Dungeons and Dragons, es calabozo de dragones. Está igual. Y chao, eh, Al punto que nosotros tenemos el mismo tatuaje, los, los, los dos que tenemos un D20 tatuado en el antebrazo. Y a él en Estados Unidos le dijeron: Qué copado ese pasó. tatuaje de DD que tenés ahí. tal cual. Una cajera en un lugar me vio el tatuaje, que es un D20, ¿eh? no tiene ningún dragón, no tiene, no dice. Ni D20, siquiera tiene casi, número, no ni siquiera tiene, tiene, tiene el nada. 20, no tiene nada. Y me dijo: Qué copado ese tatuaje de DD. Y yo me quedé mirando, la miro, y tenía la opción pedante de decirle: No, <risa> actually, no actually, actually, esto <risa> es un D20. Se usa en muchos sistemas, o podía decirle: Sí, gracias, qué copado. ¿Vos también jugás? Sí, yo, sí, yo juego. Eh. Ah, qué bueno. Ahí está. Es, es como Aguante ah, Stranger Things sí, sí, sí. aguante ah, una, no, una, Hopper, eh, <risa> Todo bien. Pero por eso digo, como Deide está tan asociado a lo que es la imagen de rol. O sea, como que la, la palabra rol evoca a Deide directamente. Es como que no hay otra opción para, para la gente que no está muy metida en la Todavía cuestión. En, en Latinoamérica tenemos la salvedad, creo yo, que es importante, de que acá Mundo de Tinieblas pesa lo mismo que Deide en Latinoamérica. Sobre todo para los que nos criamos en nuestra época. Los que nos claro. criamos, la generación nuestra... 90, 2000. O entrabas con D&D o entrabas con Vampiro. Era, era, era corta la bocha. Entrabas con uno de esas dos. Eh, algunos te van a decir, no, Hombre Lobo. Sí, pero llegaste a Hombre Lobo por Vampiro. No te hagas el que encontraste no, Hombre Lobo primero. Hombre no, lobo, me mientas, hombre. no me mientas, porque me está eh, mintiendo. Acá, dijiste acá no. Hombre Lobo. No, yo eh. no, claro. Hombre Lobo bueno, la metes eh. Claro, es como decir, no, yo empecé con Rise, el olvido. Nadie empezó con Rhyth el olvido. Nadie te cree, nadie te nadie cree. Nadie te cree, no <risa> me a otro. Por ejemplo, mi juego favorito de, de World of Darkness es Hunter The Reckoning. Para mí es el mejor. Hunter es el mejor, sí. Para sí. mí es el mejor, lejos. Pero sin no, embargo, igual, yo es eh, una cuestión vampiro, de branding tengo que, tengo que decir acuerdo. que el mejor es Vampiro. Digo. Está bien, es que, es que me parece barro, por eso digo, allá es... Una cuestión que... de branding, pero después, no, bueno. Todo bien, eh, eh. por eso digo. Para mí el mejor es cazador, pero obviamente que llegué gracias a Vampiro. Si no, no me enteraba jamás que existía cazador. ¿Entendés? Entonces, lo que, lo que yo digo es que eh, acá tuvimos esa cuestión que dividió un poco las aguas respecto a que estaban ambos sistemas pesaban muy parecido en Latinoamérica. En Estados Unidos no era así. Entonces, eh, el peso que tienes eh, de idea allá... Y creo que la forma en la que se juega D&D y rol en general y cómo se streamea y demás, tiene mucho que ver con el trop que se generó alrededor sí. de los jugadores de rol sí, en totalmente. Estados Unidos. Y el tipo de jugador y el tipo de juego que es D&D. Es decir, de sus orígenes muy atados a la matemática, al planeo de power gaming. No es la única forma de jugar, pero el sistema te empuja un poco a eso. Sobre todo en las ediciones anteriores, no ahora. Pero Vampiro y todo lo que es Mundo de Tinebra es como... Las antiguas. Sí, se, de juega, de se juega otra cosa. Sí, juega acá otra vos cosa. tenías pibes que se juntaban a jugar literalmente en un cementerio con remera de red. ¿Entendés? O sea, no te estoy, y no te estoy diciendo en, en, en Recoleta, en el cementerio de Recoleta. No, papá, acá, en Santa Fe, atrás del hipódromo. O sea, no era un lugar glamoroso para meterse a jugar vampiro. Alta chance que te choreen ¿entendés? Cosa, Pero claro. luego se metían a jugar vampiro porque era gótico y a la mierda. Y, era, y eso te plantea toda una escena de jugadores. Que se escapan muchísimo del estereotipo del jugador de DD tradicional, que venían más del palo gótico, del palo del, del metal más pesado, es toda esa cuestión eh, que me parece que tiene mucha, mucha más onda y una onda sobre todo muy distinta a la del jugador de DD. Entonces, creo que cuando nosotros queremos reflejar cómo es jugar rol en Latinoamérica, eh, atraerlo, o sea, enmarcarlo solo en DD es muy restrictivo respecto a lo que son las experiencias de cómo nos divertimos acá en Latinoamérica cuando jugamos rol. Me parece que es una experiencia totalmente distinta. y Es más, a ver, a todos nos, nos cuesta esto que voy a decir, pero es así. Vos, como argentino, como persona argentina acá, ¿no te da un cringe violento hablar en neutro con un personaje? A mí me pone mal, pero sin embargo, si lo hago hablar en argentino, también está mal. Es como leer un manga de Ibrea. Y leer a Bulma decirle, andate a cagar, Goku. No, Bulma, pará, Es como que, ¿entendés? Hay un choque entre la fantasía medieval y lo que estamos queriendo comunicar, ¿entendés? Con el rol que por ahí te genera ese impacto. Entonces como que uno tiende a decir, eh, viste, no, eh, te dice que tal cosa, te dice que tal otra, en lugar de decir, está bien que vos podés hacer un personaje que hable como más, más argentino a propósito. Es como que vos me digas, mirá, todos los gnomos hablan como santiagueños. Se acabó. Eso es, eso es la ¿eh? narrativa de cada uno. Eso está Los está son una buena herramienta para eso. Yo lo uso bastante. Totalmente. Es que a mí me, a mí me parece bárbaro eso, ¿entendés? Y creo que es una de las cosas que se ha enriquecido inclusive gracias al juego virtual. Eh, porque para mí es mucho más fácil hacer voces pelotudas cuando no me está viendo claro. nadie. Dicho, comparto, eso es así. Eh, incluso si uno no tiene alguna de estas app botonera mágica claro. que te ayudan pero hacer voces en persona es más complicado. Te da cosita, te da un poco de cosita. Eh, en cambio, viste estando atrás de una pantallita, te apago la cámara y te hago voz de viejo, de vieja, de niño, de lo que vos me pidas porque te, te, te tapé la cámara, te hago viste objeto que hablen en TikTok, te, me pongo a hablar en tucumano, ¿viste? chango, es el primer problema. Eh, pero el problema es que si sí, estoy sentado en la mesa y me están viendo todos los vagos, que encima nos conocemos, y voy a decir, loco no debería tener vergüenza. Y Pero sí, porque uno está criado medio boludo sí, para tener horrible, vergüenza. Claro. Pasa? Y, mejor ¿diste? si no la tenés, pero si la tenés. Mejor hay que, si no la tenés, pero juegue no juegue lo controlo. Bien, claro. ¿eh? Claramente. No, claro. Es voluntario Hasta. siempre. Y si se puede. Y si se, lo bueno que tiene es que se puede jugar igual y se puede. Nada, no, no es necesario ni hacer voces ni, ni, ni, ni. No, totalmente. O sea, pero se por puede eso digo que. Igual. La verdad que eso es lo lindo que tiene. Que cada grupo puede adaptar la experiencia como le quede mejor o como le salga o como. Eso yo creo que, que es parte de, de la magia que tiene. Y que por eso te decíamos también esta cuestión de eh, sacar un poco, sobre todo para los iniciales, el efecto, el efecto Critical Role, ¿no? este, el, el efecto Matt Mercer de que así es D&D, de así debería verse tu partida. Okay. Cuando nosotros tenemos una realidad totalmente lo, distinta. Lo que vos vas y que a jugar, ni siquiera es si jugar... lo que plantea Matt Mercer. Digamos. No, es que obviamente no, él no lo plantea, pero bueno, atrae no, todo un equipo de producción y un no, producto, digamos, que es totalmente distinto. Lo que distinto. vos vas a jugar no es eso. Yo creo que igual eso tiene más que ver con, con, con, con el consumo eh, de, totalmente. equivocado, digamos. Sí, de sí, idea sí, que es que, es que, que, es, que digamos, estoy hay que verlo absolutamente que de acuerdo. Es. Es un programa con muy buena producción y nada. Es que es eso, el, el vago, aparte, el chabón como DM, y vos lo escuchás hablar. Eh, lo escuchás hablar y el vago se nota que es un tipo, que es un, o sea, es súper buena onda. O sea, vos lo escuchás hablar, el tipo es súper ameno. En ningún momento dice que hay que hacer lo que hace él, en ningún momento dice que es necesario hacer voces. Él, obviamente, tiene la capacidad de ser un actor de doblaje. Sé, muy bueno. eso, digamos, Exactamente, eso, tiene un grupo de cinco personas que son todo actores y actrices de doblaje. Evidentemente, va a estar buena la producción, porque como que nos juntemos así un, un reality de. de, de, de no sé, de diseñadores gráficos, che, ¿cómo diseñan bien Y sí, sí se hacen eso, digo, pero es como, ¿entendés? Es como que están dentro de su profesión. Es como decir, se juntaron a jugar a un fútbol cinco cinco chabones que juegan en primera. ¡Y juegan bien! ¡Qué ¿sí? buen nivel! ¡Qué nivel que tienen los Y sí, sí se dedican a eso, es su vida. Pero digo, eh, el error está precisamente en cómo por ahí se interpretan estas cuestiones desde afuera y pensar que eso engloba la experiencia de jugar rol Debería ser eh, eso y no, claro exacto. Esa es una forma no, no, de que nada, lo pasa. hace esa gente digamos, pero debería Totalmente ser, como, como, es como te guste es como a vos que... Exacto, es, o sea, si a vos te copa esa A mí me parece, claro. me parece que Si te sale imitar ese estilo Y te sale generar eso Y no te molesta, sobre todo, esto es importante No te molesta ser el único en esa Porque tal vez vos lo haces así y todo en la mesa te miran como diciendo... Che, yo no voy a hacer claro. una voz para... Te cuento que mi elfo de inteligencia 20 suena igual que yo. Claro. No vas a notar una diferencia. Te voy a hablar como hablo yo. Entonces, por eso digo... Eh... Pero bueno, a eso vamos. O sea, lo hemos mencionado en uno de los episodios. Teníamos uno de nuestros... Un amigo nuestro es actor de teatro. Y claro, el vago cuando le tocaba hacer un personaje... Y el vago era, era otro tipo. O sea, pero porque tenía esa capacidad... De, como al ser actor... Tenía la capacidad esa de, de, de desdoblarse, digamos, en el personaje y en él, y poder hacer ese ida y vuelta sin confundirse. Que es un ejercicio mental súper complicado. Y que no es, no es tan fácil, digamos, agarrar y decir, ah, de una estoy en personaje. Yo miles de veces he intentado agarrar y decir, voy a hacer esta voz y me voy a, me voy a pegar a esto y va a salir bien las pelotas. Los dos nah. segundos estoy hablando como yo y no me bien. doy cuenta. Y digo, bueno, ya, a la mierda. O te te pones a describir en lugar de... Te pones a narrar en lugar de hablar en primera persona simplemente porque querés tomar un pasito para atrás. Es otra. Esa es otra. Pasa, pasa. Sí. Totalmente. Y, y, ta, y también, y todo, todo está bueno y todo. No, en, por supuesto. O sea, mientras sea, claro, no hay que, no hay que atarse tampoco a, como a, a la idea de, de cómo debería ser. Eso me parece que está, está bueno que se, que, que, sea, que se haga hincapié, digamos. Eh, que, o sea, que se ponga pie en tierra de incas. Pero bueno, um, algo bien. que yo le quería, le, le quería también preguntar, eh, ¿quiénes, ¿quiénes son los que juegan con ustedes? Porque, eh, o sea, ¿son parte del equipo o simplemente juegan o colaboran en, de otra manera con el canal? Con el programa. ¿Colaboran? En el caso de, de por ejemplo, de, colaboran <risa> con, con los impuestos porque uno está casado conmigo, o sea, entonces es como que colabora... <risa> ah, Está bien. Con la comida y, te, y los gatos y los impuestos y... y te hace mi... el aguante, digamos. Te, te, te soporta, como quien dice. Todos los días. Está mi hermano, está una amiga que tenemos los dos, y después... Eh, ese es un grupo, es el de los, los domingos. el de los domingos. Después está eh, el grupo de los viernes, que son otros Pero cuatro amigos. Domingos, ¿es, ¿Es de ID también? No, eh, ahora es Starfinder. Ahí va, bien. Ahora es Starfinder. Ah, Solía ahora. ser, supo ser de ID, después se en Después se olvidó. Pero supo ser de id en su momento, ahora es de Starfinder. o cada sea que es una fue, referencia que la gente tiene que tomar. Sí, sí, sí. sí. Es fue, un drinking game peligroso, peligroso con horrible podcast. Terrible, terrible. Pero fue DD, de eh, después fue Cyberpunk Red, después fue Shadowrun 5. Durante una. Todo, todo esto una sesión, ¿eh? Una sesión por cada sistema hasta que le encontramos la vuelta. No nos gustó Shadowrun <risa> 5, es una agar Después, Shadow Run 6, peor que Shadow Ran 5, y eh, dijimos: no, bueno, Starfinder, Starfinder, Starfinder. Y ahí quedamos, y súper conforme, el sistema funciona perfecto, lo conocemos. Sí. Lo conocemos indirectamente porque toma mucho de 3.5, entonces es, es, es como una segunda lengua para mí, eh, y de Pathfinder. Así que bueno, nos quedamos en eso. Eso es los domingos. Los viernes, los viernes, jugamos D&D, O Shadow de Demon Lord, que eso dirige a gusto. Claro. Todo lo cual ha sido como espejado en el podcast. Hemos ido hablando de todo este derrotero. Así que si les interesa la saga, la pueden ir viendo. Sí. Se puede ir siguiendo un, toda la transición Es como un metaplot. Meta este sí. Es este es como el, el, el, el arching plot, viste, que atraviesa los, los claro. episodios. Como que, viste, como en Civil War, tenés que leerte todos los episodios para entender la saga este de cómo llegamos a Starfire, claro. Claro. Qué, Qué bueno. Sí, sí. Y, y después, los lunes. Solía ser D&D, también, sí. y ahora es Starfinder, eh, también, porque... Nos pasamos los dos. Nos pasamos los dos porque creo que encontramos, así como la pandemia trajo cosas buenas, la ida de la pandemia claro. trajo cosas malas, paradójicamente. Trajo cosas sí. buenas y también trajo cosas malas. Como por ejemplo, menos tiempo para jugar, claro. de, sobre todo remoto. Claro. Fue una disgregación de una cosa que jugábamos... Eh, llegamos a jugar, o sea, nosotros jugamos Strad... Eh, jugamos oh, Strad en 8 meses en, no, menos en, eh, sí, en 5 meses hicimos Strad entera jugando no. dos veces por, dos veces por semana no. dos veces por semana no, jugamos. Catá, catá. jugamos martes y jueves toda la semana martes y jueves Strad buenísimo. estuvo buenísimo bueno. o sea, fue un rush de cuatro, de cuatro meses terminar Strad completo con todos bueno. los personajes nivel 15 14 una cosa así todos vivos, no se murió ninguno, milagrosamente. Bien. Y encima hicimos una falopa que dije, vamos a ver si funcionaba. Primero, era la primera vez que usaba Fantasy Ground para eso. O sea que eso fue ya un experimento en sí mismo. Así empezó. Fue, fue, fue Vamos a probar Fantasy Ground, dije yo. Vamos a ver qué onda con esto. Porque estábamos usando Roll20 y no, no, no, no nos convencía más Roll20. Eh, dije, quiero probar otra cosa. Bueno, metí a FG y compré Strad, así derechito. Y dije, vamos a ver qué onda. Total, tenía la licencia Ultimate y yo, todos los otros no tenían que pagar nada. Vamos a jugar Strad. Y dije, bueno, vamos a jugar hardcore. Esto me cansé. Ya como es lo que pasa cuando jugás durante 10 años el mismo sistema. Llega un punto que te tenés que inventar los desafíos vos, digamos. Entonces fue como sí, decir, bueno, a la tiren 3 de 6 cada uno. ¿Más nada? Y en el orden que salen son los Stats. Uh, Chao. Terrible. Encima, así jugamos Strad. No sé si alguien de acá jugó Strad. Si lo ha no probado No estoy jugando. No me, no me, no me spoileen tanto. No no, no, no, no me spoilen no nada. Lo único que te voy a decir, eh, que probablemente ya te percataste, es que es bastante hostil. Es con al mayúscula. Entonces, jugar estos personajes que fueron así, a la que te criaste. Vale. Ni siquiera podíamos distribuir los stats. Yo era el único de la parte cuyo personaje. Tenía un 18. Un 18. Era el único 18 de 5 personajes. De 5 personas, un solo 18 que iban destreza y por eso lo hizo monje. Y, y porque lo usaron monjes. monjes. Pero digo, era, fue como que tenían que elegir la clase. Al menos no fui tan forro de claro. decirles primero la clase, primero clase después la tiran. la claro, terrible. Una, no, ella era, era un abuso. Fue como diciendo: primero claro. pasar los personajes y después elijan la clase y la raza, todo bien. Pero primero, pero primero tiran los stats. Terrible. Eh, y era. Y fue una experiencia que a mí me dio la pauta de que el sistema, eso me dio como una segunda, me dio como una apreciación de quinta que hasta ese momento no tenía, que fue esta cuestión de que si los personajes tienen la suficiente, la suficiente sapiencia del sistema y de cómo funciona el juego, los stats son anecdóticos, porque lo fueron. Mirá que estoy hablando de personajes promediaban, ninguno de los personajes promediaba arriba de más 5 en, en total de los bonificadores, ninguno. El que más tenía era el que tenía un más 4, pero tenía 3 menos 2 en sus otros, pues tenía menos 2 de fuerza, menos 2 de inteligencia, menos 2 de carisma, o sea que ese más 4 ese más se convierte en un más 0, y capaz que tenía un más 2 entre las otras cosas, ¿entendés? Era brutal. Y sin embargo, va, o sea, terminaron la se campaña. Avanza, claro, se puede hacer. ¿Terminaron bien. la campaña? Sí, fue muy... Y les fue re bien, o sea, terminaron todos vivos, que es rarísimo en Estrada. Eh, entonces, eh, eso nos, nos dio la pauta de que el sistema fue. te premia. Fue un, fue un testeo, pero hardcore del sistema, porque si ese si el proyecto ese funcionaba como funcionó, significaba que los stats efectivamente no están ahí para los jugadores que están hace mucho, y los stats son un engaña pichanga para los que recién entran y quieren tener 18 en todo, totalmente innecesario. Eh, retoqué creo que muy pocas cosas En la aventura Sobre todo en las primeras, la, la, la eh, aventurita introductoria Que es la, la, casa, la casa de la muerte Que es, la prime, es el primer Uy, capitulito la de estrada Me va a acordar, mira Bueno, lo que hice fue un arreglo muy sencillo Fue un arreglo muy sencillo eh, Le saqué la habilidad le, le saqué la habilidad de resistir daño A las sombras Eso fue lo único que hice Fue el único arreglo que hice Porque las sombras te, no tiene sentido Te destruyen la parte eh, Nos pegaron un paseo a la sombra. Es claro. que es horrible. O sea, se supone, el puzzle se supone es que agarres, que agarres las antorchas, porque las antorchas hacen daño de mágico, porque el fuego es daño mágico. Sí, no, es bueno. si loco, me están corriendo jugué... los fantasmas. Yo lo jugué como, con Druida, que tenía chilela que hace era más claro. Y más o menos iba peleando con eso. Pero era... Nos reventaron el claro, half el, el, el fighter chiqueada. te mira con un palo en la mano y dice, ¿qué? ¿Cómo hacemos? ¿Y ahora... Mano? Es como, Hijo, <risa> te drenan fuerza los bichos. ¿Te no, Paloma no, es este tremendo. Sí. Y si te bajas y si te drenan el, eh, a cero, te matan. Estamos hablando de una party que había varios que tenían cinco de fuerza. Sí, sí, y, cinco, la, sí. y, la, y la J drena un Entonces, de cuatro. Entonces tenía altas chances de one-shotear gente, digamos. Era horrible. Entonces dije, bueno... Eh, aparte a todo esto, una cuestión que me, me olvidé de, de mencionar Los hice entrar totalmente engañados oh, Nunca oh. les avisé que era Estrada Yo era en, el único que sabía o sea, Que Juan que quería dirigir Estrada en algún momento nada más. No, pues, no, lo hice arrancar como que nada que ver Estaban en un pueblo, qué sé yo, las carretitas Y había que echar unos ganos que estaban en la puerta Y fueron y hablaron El tipo dijeron, bueno nos vamos Pero solamente si usted nos acompañan bueno, dale, los acompañamos y se durmieron en el carruaje y se levantaron en Barovia, Chao. Estamos en la intro de la mantiene Claro, fue como que se despertaron y oh, finally woke up. Y bueno, y listo, y de ahí más arrancó la campaña. Pero fue mejor meterlos así porque no sabían qué esperar y no me dijeron, che, loco, pará, es muy zarpado los personajes estos. Tiraron personajes horripilantes sin saber lo que les esperaba y les esperaba la campaña más áspera de D&D y funcionó. Pero creo que si, no le, si yo les decía de antemano que iba a ser Strad, iba a haber más clases divinas, por ejemplo. Claro, eh, claro. O ese tipo de cuestiones. Que no hubo. Eh, había un sorcerer, un druida, un Blood Hunter, que es la, la clase de la de, de Matt Mercer, la, la custom esa que hizo él. Eh, y después estaba el, bueno, el monje de él. Un pala. Había un pala. Un solo pala de Pelor. Y nada más. O sea, era como. Y se acabó y para de contar. Eh, y bueno, y con eso. Ah, y un bárbaro, miento, un bárbaro. ¿Cómo olvidar el gran Skoll? El gran school Y bueno, con eso, y con eso se la aguantaron, digamos. Y, y funcionó. Y hubo cambios, de, hubo tropeo de deidades, quilombo, esta cuestión de cuestionarse o sea, la fe por de, estar de en Barodia. es una campaña Baroya. de campaña entera, digamos. Es una campaña de la puta madre. Para mí, el, es, la, hubo, para mí es la mejor campaña eh. de él. sigue siendo la mejor. Eh, no, me, pero yo la por... pensé hace relativamente poco, salimos hace poco de la, de la parte del principio. Eh, bueno, estás... Sí. Y venimos a terminar for a o sea, me yeah. encantaría. Es una de esas campañas, yo creo que es una de esas campañas que me pasa como me pasa yo con Mad Men, por ejemplo, o con, yeah. o con el Bloodborne. Quisiera volver no Exacto, man. quisiera volver a experimentarlo por primera no. vez porque ya no voy a poder volver a experimentarlo por primera vez. Así que me parece que todo aquel que pueda disfrutarlo, que lo haga porque no tiene desperdicio, tanto como debe, eh, como jugador. Eh, creo que es súper interesante La historia está bien hecha, es un trope clásico Pero súper bien resuelto eh, Tiene sus falencias, como cualquier cosa Que se viene arrastrando desde los años 70 Porque claro, Pero ahí la... es cuando tenés, tenés, tenés que entrar vos como DM digamos, ¿Sabés la cantidad de cagada que mandé yo dirigiendo con eso? Era la primera vez que usaba FG Cliqueaba mal un link y les leía un capítulo Adelante y decía Che, pero eso no es lo que iba para el norte Eh, eh sí, no, no, no, no, no, el norte no, el norte, acá en Barovia norte significa este, no, nah, no, no claro. le dije yo claro, es como que si ya está, la cae. pero bueno, había que parchar y dale digamos, que el show siga, eso es fundamental que si la pifía como deme que no se note, vos seguís es importantísimo, ¿no? eh, la Ni... gente no ve a traer la cortina del mago de oso, no, así que... que no tenés por qué explicar. no, claro, claro eso es para vos nada más eh, volviendo al tema del proyecto de, de Rollcast, ¿qué es lo que más disfrutan de hacer esto? ¿Qué, y qué es lo que menos también, ya que estamos es lo que menos, sin duda. 5 .5 es editar, sí. Eso que yo no lo hago. Lo que me crashea al Da Vinci es increíble. Por ahí dejo renderizando y por ahí escucho que el cooler de la compu se apaga. Y digo. Ya no está ocupado. Digo, ¿por qué dejo de, de andar la turbina reacción que es cuando lo pongo a renderizar? Y vengo y está todo cerrado. no, Da Vinci, no. no me la conté de nuevo. Bueno, te lo a a poner. Eh, eso es lo que menos disfruto, sin duda. Sin duda es lo que menos disfruto. Eh, y lo que más disfrutamos, creo que el feedback. Definitivamente. El sentimiento de comunidad que se ha ido generando cuando hicimos el vivo del, de los del episodio número 100, eh, la verdad que fue impresionante. Llegamos a ser sí, bueno. 50 y fue 50 muy gente, gente hablando entre ellos. Claro, sin bien darnos bien. bola a nosotros. Eso es lo, lo, la parte muy, muy Es como cuando los jugadores rolean entre ellos y el. Tal el... cual. ¿Viste, viste, viste que vos arreglas, así como diciendo. Esto es genial. Que siga, sigan ustedes, sigan ustedes. Claro. ustedes Hable ¡Hablen tranqui, ¡Hablen tranqui, yo estoy haciendo otra cosa! ¡Mentira! Estás escuchando así. <risa> A ver qué dicen. Eh, tal cual, ¿entonces? Mando... Claro, este estás ahí con... Querido diario. Hoy mis jugadores <risa> interactuaron entre ellos. No puedo contener feliz. la emoción. Es, es eso, pero... Digo, o sea... Eh, creo que eso es la, lo, lo, lo más divertido de... de Definitivamente. De, de hacer el programa, es... Saber que del otro lado... Hoy estuvimos viendo las estadísticas de Anchor y tenemos una audiencia semanal de 500 personas. Es un montón, boludo, 500 personas. O sea, es, yo lo pienso eh, en, a nivel físico, 500 personas en un solo lugar, y he estado en los actos de colación de la, de la UTN donde trabajaba yo y demás, que veía que eran menos de 500 claro. personas, y era una banda de gente. Un yo un auditorio lleno de gente? 500, es un montón. Entonces, eh, es como que ahí empezás a dimensionar, porque por ahí uno viste hace la inversa, de comerse por el tema de los números, que hablamos al principio de las estadísticas, ¿viste? Y decíamos, che, en YouTube estamos en 800 suscriptores, nos faltan 200 para empezar a monetizar, porque, viste, te pide 1000, qué sé yo. Y ves ese número y lo ves como los likes de Instagram. Eh, te, como que te, te te deshumaniza un poco la cuestión. En cambio, vos, en lugar de pensarlo en todavía no llegamos a 1000. Ya tenemos. Exacto, ya tenemos 500, ¿entendés? Esa es la parte más relevante. Y saber que se hablan entre ellos, y que, y que hemos mandado gente a comunidades, a ATR, que es donde sacamos muchas Se nos cortó. Ah, estamos con un problemista técnico. A ver... A ver, ahí va. Ahí estamos. Seamos retornados, perdón. ¿No? Tranqui, tranqui, ya vamos está. a tener que vuelta, vamos, la, vamos a acomodar el, por logo el like. comiendo cables. Miedo, eh Eso fue una prueba, a ver si estaban atentos No, pasar. Eh, no, no, no sí. a veces A veces le pinta, así como se me cierra el Da Vinci y Se me cierra Discord Porque sí dice bueno, y se va eh, Perdón Ya estamos, ya estamos, muy bien Encima se cierra se cierra y se abre solo, o sea una cosa muy falopa No es que crasheo y lo tuve que volver a abrir hizo, hizo chao, nos vemos, y se ríe y se abrió de vuelta En fin eh, como les decíamos, lo interesante es este tema de que se genere una comunidad humana real claro. sin tener que nosotros meterle nunca un mango a publicidad, nunca pagar nada y ver que ese número fue orgánicamente creciendo con el boca a boca. Con cuando tenés un amigo que esto nos ha pasado mucho, gente que nos dice che, ayer un babo dijo que quería empezar a jugar de ID, les pasé el programa. Le pasé y claro, les sirvió. ¿Entendés? Bueno. Tenemos un, un chabón que nos comenta en portugués. Ah, sí. sí. Pero puro, no Qué se molesta buena, en traducir mira. nada. Ni siquiera. Nada, no, no traduce nada. El chabón agarra en portugués y arranca. Pumba, pa, pa, pa. pa. El nos puso una subclase completa que inventó él, claro. con las reglas, con todo, todo en portugués. Y yo le respondo 100% en español, español y el vago claro. me responde 100% en portugués. Sí, y así. Qué y así, buena, y así de vuelta lo mantenemos desde el episodio 40 que nos sigue el vago. Sí, sí. Y siempre le contestamos así, y está todo bien. O sea, no. nadie espera que el otro hable en un, <risa> un <libre risa> idioma. Digamos, es como que decir sí, bueno, listo. O sea, nos han. Qué bueno. Nos han aprendido como a, a, a escuchar de esa manera. Sí. Eh, y para nosotros fue como una cuestión. También es una cosa loca, ¿no? Por ahí te pasa que cuando estás. Cuando estás atrás de un micrófono o tenés una audiencia. Eh, si bien por un lado. Si fuese un medio de comunicación eh, hegemónico, tal y como los conocemos. Te diría que sí, es como una responsabilidad. Pero cuando sos creador de contenido. ...que al fin y al cabo lo que hacemos es para entretener... Eh, ...te da otra perspectiva de que gente que se, se junta atrás del micrófono... ...para escucharte como vos te juntaste a escuchar, eh, a escuchar otros programas... ...y poder generar vos no sé. esa atracción... Por, solo por el contenido porque... ...estás porque te gusta... ...exacto... ...no es que se juntan a vernos a nosotros, ¿entendés? ...porque no es que... ...no hay nada para ver... ...dejen de, dejen de alabar al bonfa, por favor... Sé que ...yo veo en el chat... ...y es un amigo nuestro... Que era parte del grupo, justo ahora no está jugando. Ahora no está jugando porque decidió tener 500 pibes. Ah, aunque se agregó los viernes. Ah, sí, sí, está jugando los viernes. Ahora que los hijos dejaron de destruir todo a su paso, dijo: Bueno, voy a volver a jugar y está jugando los viernes. Remoto, pero está jugando los viernes. Y me encanta, la gente lo idolata. No, el Bonfa, qué grande el Bonfa. El Bonfa una máquina de hacer cagada, digamos, pero bueno. Es parte del lore. Están las anécdotas. Porque... Es parte del lore, por eso lo conocen. Es lo que hablamos siempre. Bien, bueno. este... Es lo que uno hablamos no controla siempre, en el que es lo que la gente... Es que eh, parte, fundamental sí, del programa, parte fundamental del programa, que es lo que queríamos precisamente transmitir con el programa, allá de los tecnicismos, es esta cuestión de la cantidad de anécdotas que te generas, porque nosotros cuando contamos, y esto te pasa a vos también, te lo aseguro, le pasa a León, le pasa a todos, sí, sí, claro. cuando uno cuenta anécdotas de rol, lo cuenta como si vos hubieses estado ahí. Obvio. Y el porque que no estuvo tuviste. ahí no las entiende igual. Es lo mismo que porque pasa vos, cuando okay, contás una anécdota contás de la como... vida real, es lo mismo totalmente, totalmente. Así, y viste pasa, decir... eh, pasa sí, sí, todo sí. el tiempo digamos, cuando uno lo relata eh, no, no puedes salir de, de haber estado ahí porque realmente estuviste ahí estuviste ahí en ese en ese bolsillo de imaginación compartida que se genera en ese momento claro. todos estuvimos ahí y creo que también eso es lo que genera eh, lo que genera mucho los programas como lo que hablamos hoy eh, Critical Role y demás porque la gente está escuchando ese escenario crearse, en vivo, y te genera la pertenencia de saber que yo estuve ahí. Viste que la famosa en Twitch, claro. I was there, que ponen en el chat como diciendo yo estuve acá claro. cuando esto pasó. Cuando esto sucedió, sí. Fue partícipe ¿entendés? Y eso te y hace... Y se siente parte, claro. Exacto, te sentís claro. parte. Y eso es lo que tiene el rol muchas veces, que es difícil de explicar a alguien que nunca lo experimentó. Que decís, ¿por qué narrás las cosas como... ¿Te acordás esa vez que el Bonfa le metió ¿Estimulante para caballo a Alexis? No, el Bonfa jamás le metió estimulante para caballo no, a Alexis, no, no, pero no. Melgrim Valla Roja drogó a Arles Caranar que era el personaje de Alexis. No el Bonfa Alexis, fueron sus personajes. Pero sin embargo, <risa> para mí, para nosotros era el Bonfa y era Alexis. Entonces No era sus personajes. Yo lo vi al Bonfa hacer eso, al personaje de tal, pero yo los veía estando ahí, porque mi personaje estaba en esa, en esa habitación. Eh, entonces uno... La capacidad de desdibujar esa línea entre la realidad y lo que está jugando es lo que hace la experiencia de este de Roy tan, digamos, como algo tan único y tan difícil de tan describir para el que claro. nunca lo experimentó. Total, totalmente. La verdad que es, eso lo, lo, lo hablamos bastante cuando hacemos los de Me Responde o cuando hablamos, o cuando hablamos con León, incluso. Eh, es, es muy importante para la experiencia del rol eso, cuando uno, cuando uno tra, traslada eso y se lo contás a alguien, digamos, o cuando lo recordás, cuando te juntás de vuelta con la gente con la que jugás y, y recordás, como decía vos recién, te acordamos, acordás? estábamos en tal cueva con Igual. tal de y qué una, cueva, una. ¿no? estuviste en la límite de tu casa, pero, pero ¿eh? en realidad sí, estuviste una es. en una malita cueva con esa gente. O sea, salen Además, esas anécdotas salen en la conversación cotidiana con esta gente, como si fueran otro tipo de anécdota. Es como Pero que cuando... no hay una línea divisoria. Claro, no, no, no, para totalmente. nada. Totalmente. O sea, para nosotros porque Para lo mismo... los recuerdos hay, hay una muy débil también. ¿sí? Claro. Totalmente. O sea... Es más, fíjate que hay gente que le pasa que vos los, eh, les nombrás suficiente cantidad de veces una misma anécdota al punto que se van a empezar a imaginar en esa anécdota a pesar de que nunca estuvieron. Porque Total. la escucharon tantas veces que la conocen. Eh, entonces, eh, con Roll pasa mucho eso. Y de hecho... A ver, nos ha disparado también probar otros sistemas, eh, en base a escuchar anécdotas de otro tipo hablando de eso. Me acuerdo cuando, la primera vez que escuché Mago, me acuerdo la primera vez que escuché hablar de Mago, decía no, porque tenía tantos puntos en la esfera de entropía y tantos puntos en tal cosa, y me acuerdo el tipo hizo aparecer un Gundam en el medio de Nueva York y se lo comió la paradoja. Esa fue, toda la, esa fue toda la descripción que tuve yo. No, yo quiero jugar esa. Y después, entendiendo cómo funcionaba Mago, obvio que se le iba a comer la paradoja al Mago, es un suicida, un tarado. Perfecto. Pero digo, eh, en ese momento cuando lo escuché la primera vez, yo dije, ¿qué falopa es esta? ¿Qué pasó? Quiero, ¿Qué están jugando? Claro, <risa> no sé qué están tomando estos chicos, pero yo quiero. viste Pero claro, vamos, eh. anotame. Tal cual. Mira, Laureano, qué grande. Ese es un chico que dirigimos en un evento. Sí. Eh, lo estaba ah, viendo no, recién no, en saludo. el chat es eh, un vago que lo dirigí yo me acuerdo en uno de los eventos y fue precisamente en, en esa, esos eventos en los que participamos nosotros eh, en Santa Fe, bueno esto ustedes lo, lo, lo, lo pueden hablar, pueden dar más fe que, que nosotros tal vez, eh, en Santa Fe el rol como tal no está tan, Santa Fe capital estoy hablando por las dudas eh, porque por ahí la gente les dice Santa Fe y Rosario y les da lo mismo y son dos ciudades totalmente distintas eh, Santa Fe Capital no tiene por él la misma movida en ciertas cuestiones, ni la misma cantidad de gente que Rosario, lo cual hace una diferencia respecto a los eventos y a las cosas que se organizan acá y allá. Es complicado juntar gente. Es muy complicado juntar gente. Sí. Y me acuerdo que en uno de los eventos eh, que hicimos para empezar a promocionar un poco rol, y armamos tres mesas, nosotros dos y Flor, otra chica que dirigió, eh, de D&D básico, todo dirigiendo las ruinas de Fandelver, todo con el estándar básico, personajes ya prearmados, sí. carta de conjuro, lo más sencillo posible para que todos tengan la info a la mano, una intro de media hora de lo que iban a jugar y arrancamos. Eh, y Laureano fue uno de los grupos que me tocó dirigir a mí casualmente, que era él y dos amigos más, y que me decían esta cuestión de no, che, ¿y cuándo, y cuándo seguimos, cuándo, ¿Cuándo hacemos la segunda sesión? Nunca. Háganlo ustedes. O sea, claro, esa sí, cuestión de la semilla ya está. Es, es eso, ¿entendés? eso, che. ¿Les gustó esto? Sí, me voló la cabeza. Bueno, dirija, ahora uno de ustedes dirija. Póngase no el guiparón. Mucha... O sea, no hay mucho más que eso, ¿entendés? Para decir, es no es tan no es tan complicado, dirijan ustedes. Eh... hay que animarse o sea, es, nada más. Leer un poquito. Es complicado. Y es, es complicado, es cierto, es complicado, pero bueno, una vez que lo empezás a hacer, yo a esta altura del partido prefiero dirigir que jugar. Eh, definitivamente. Es así y me encanta jugar, ¿eh? Pero sí. me gusta mucho más dirigir eh, y ya está. O sea, para, pero para mí dar ese primer paso de animarse, de sentarte en una mesa y que alguien te explique, que te diga y que te haga chistes y que, y que, te, y que te des cuenta que no es tan solemne la cuestión, que no es tan es ese tema, que se den Volver cuenta a que es, es un juego. Exacto, que es un juego y que adelante y que en el medio de la mesa hay un paquete de pitusa y una coca pero. y eso, ¿entendés? Y el, eh, y el que narra también... Porque no son galletitas, ¿entés? Hay masitas en el medio de la mesa, entienden Hay Mas, sí. masitas en el medio de la mesa Y, y, bueno, y come una dos o tres masitas Y toma una Coca y ya está, ¿entendés? Está jugando rol, ¿entendés? Entonces ese, ese tema eh, Hace que eh, sea mucho más tangible El, el, el rol como experiencia Y ese, esa capacidad de poder arrastrarlo independientemente del lugar o de la situación, y expandir y, digamos, rociar y, y como intentar que el hobby se agrande un poquito más todos los días, ese es el objetivo. O sea, eso es lo que buscamos hacer con el programa también. La no es difícil, es, es divulgar el hobby, es divulgar. que el hobby crezca. A mí no me interesa... Claro, que más gente o... juegue, más gente aprenda, más gente... Hay que cortar, eso lo decimos siempre, el gatekeeping es lo peor que hay. hay es que lo, hay. lo peor que hay. Ampliar Es lo que nos, nos lleva a donde estábamos en algún momento, donde había que esconderse para jugar rol. Exactamente, ¿entendés? Sí. ¿no? Porque ese precisamente, esa... claro, pero fíjate que cómo pasaron la, la de víctima a victimario, porque eh, la Total. Total. segregación dada por ser de los raritos que jugaba rol, impulsó a esos raritos de jugar rol de decir, no, no, ahora no quieran venir a meterse ahora no, que es popular. Ahora tómensela, vayan a jugar al fútbol americano. Acá, esto es territorio de los nerds. No, hermano, ya está, o sea, aprovechá, no, claro. ra raideá la ola de que ahora tu hobby se hizo popular. popular. Y, y aprovechá, aprovechá todo lo que pasa, toda la cantidad de gente que hay para jugar, toda la gente nueva enganchada... Boludo, tenés, es eterno, de golpe, de golpe tenía salas con 20, 30 mesas en canales de Discord todas llenas. Eh, claro. Y vos decías, loco, esto nunca fue así. Jamás fue así, ¿entendés? Entonces tú. Y bueno, gelómeno, hay, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Porque tal es lo que cual, no es o luz, sea, bien. bienvenido a la falopa. <risa> o sea, ah, ustedes querían probar, bueno, acá tienen. La palopa bueno, los daditos, Te vas a los claro. libritos. <risa> Exacto, ¿entendés? Y, y vos decís, y esto es parte de, precisamente del, del, del chiste y lo que. Y lo que nos hizo a nosotros coparnos en primera instancia... Porque no necesariamente... A ver, esas historias de, de cómo llegué al rol... No, a mí no me quería nadie. No, eh, o sea... No, no, porque viste que hay gente que te lo dice, no... A mí, viste... Vos escuchás historias de los Yankees, de cómo, cómo dirigían... O cómo llegaron al rol... Y eran pibes hiper segregados con un montón de, de, de, de, de dramas jodidos... Que obviamente no me estoy burlando, no estoy diciendo... Ah, no, claro, está recopado que te hagan bullying, es un garrón... Pero digo que esa, en Latinoamérica particularmente... Eso a veces no se vivía tan así o, mejor dicho, eran grupos específicos. Yo, yo siempre fui una persona muy camaleónica y estaba metido en ambos lugares. ¿Te quedaste sin batería? Sin batería. Toma. Eh, vamos a tener un momento romántico, para que me cambie la... Porque se quedó sin batería Pero, el Bluetooth te... de... sí. Sí. Sí. Qué, eh, qué lindo, es beautiful thing Esto es un momento. Esto, esto, para esto uno hace uno un podcast y le subo el volumen. Ahí está. Eh, nada. Eh, esta cuestión así, siempre una, como siempre hemos sido personas que estaban metidas un poco en todo Entonces eras amigo de tal cosa, pero los sábados te juntabas a jugar Magic en la comiquería Y ahí tenías otro grupo de amigos que le cabía otra onda Y después tenías los vagos en la escuela que se juntaron a jugar al fútbol Que yo no iba porque se me encarnaban las uñas, o eso decía eh, y, y lo que sea, ¿entendés? ¿Y por qué no salí el sábado a tomar? Nah, porque boludo, un vaso de, de Fernet me costaba... Me costaba entender que ellos 50... Salía a poner, estoy diciendo, 17 pesos salía la jarra de Fernet. Escuchá lo que estoy diciendo, de unos precios estoy manejando que... Claro, pero no, 17 bueno. pesos la jarra de Fernet. Escuchame. 15 pesos salía un juego de Play-Doh grabado. No voy a gastar era, 17 era, era, era en una era jarra era de era Fernet. Fernet ¿entendés? Entonces, un manual foto, fotocopiado de vampiro... Te salía a 20 pesos. ¿Y cuánto cuánta diversión hay en 20 pesos de manual fotocopiado? Mucho más que en 17 pesos de Fernet, digamos. Mucho más que en 17 pesos. De eso te lo puedo asegurar, digamos. Y al otro día, encima te levantás, ¿viste? Igual Dale, eh, somos santafesinos todos nosotros. Somos santafesinos. Si fuéramos veces sería, sería otro cantar. Somos santafesinos. Y, y le daríamos amigo, otro valor al Fernet, digamos. Le no, nosotros tenemos un amigo que al día de hoy toma las cosas en dólar, dólar porrón, que le llama él. Que era porque un porrón era un dólar. O sea, entonces... El en bot algún momento, toma, sí. El en bot algún momento. te toma todo en unidad de porrón. y ¿cuántos porrones me compro con esto? Y bueno, y con eso se daba cuenta de si el dólar había subido o no, ¿viste? Era como, che, loco, fui con 200 pesos y me compré una sola cerveza. Se fue toda la mierda, digamos. Eso, ese fue. perdí. <risa> fui con una ballenita y chau, ¿viste? Eh, así que, bueno, nada, el, el tema fue precisamente fue precisamente ese, y, y eso fue la crianza de cada uno de nosotros, nos fue llevando, y encontrando el hobby por distintos caminos, sí. y tenemos que abrazar y estar contentos de que sí. la gente está entrando por, por rutas alternativas por las que nosotros no, no, no transitamos, Y pasando no cosas que no tuvimos que pasar, claro. No teníamos esa exposición, tal, tal cual. Y, tal, es así. Sí, y para... Eh, sí. Algo que quería comentarles antes de ir, de, para empezar a ir cerrando, eh, los, los vimos en la crack, bambú. y sí. preguntarles si eh, suelen y la convenciones, les interesa. mira yo, yo fui durante mucho tiempo, por, por ser historietista, claro. y solía ir a la crack por esa onda. Porque soy uh -huh. ilustrador, historietista, entonces iba por esa, por esa movida. Después me tocó tener un trabajo pago en blanco. Y dejé de ser todas esas cosas porque no me daba la vida para hacer ambas cosas. Pero sin embargo, el rolcito no se mancha. Entonces, sí, lo de la crack este año, el año que los cruzó ustedes, fue más bien hacer mi recorrida de ir a saludar a mis amigos dibujantes que no los veo nunca, en sino. Entonces fue a hacer el loop y cuando me enteré que habían agregado la parte de abajo, que y vi que ustedes habían subido en par de historias, dije, bueno, ya fue paso, paso a saludarlos, eh, a ustedes y a un par de gente más que estaba por ahí abajo y, y que quería ir a verlos. Pero digamos, respecto a los eventos, estuvimos en el encuentro Nacional sí, de Juegos de Mesa del año pasado. Sí, del 2000, y, Sí, 2021. Claro tuvimos nos invitaron tuvimos un panel hablamos guitarrol en persona rol en pandemia, el, el pandemia distintas herramientas no? Eh, no tenemos digamos no hemos salido a hacer las rondas no tenemos una especie de actitud al menos todavía de poner una mochilita o a no, sí, el portafolio claro. y salir y decir, bueno vamos con la valijita pero, pero porque pero simplemente porque primero porque somos unos paja entre los dos ninguno de los dos hace eh, total, y, y porque tenemos horario de laburo muy dispares entre nosotros eh, por ejemplo, el, el encuentro nacional de este año se dio al mismo tiempo que la Eva claro. y yo trabajo en una empresa de videojuegos y yo tenía que estar en la Eva, no podía estar en el encuentro nacional. No. Eh, Augusto estuvo, pero él estuvo bajo otro banner, el de claro. la cofradía lúdica, claro. que es un club de juego de mesa de acá de no Santa Fe. De, mesa acá de Santa Fe y fue por otra cosa, digamos. Pero, pero, pero o sea, digamos, si bien él fue con la remera de, de, de del verdad. podcast, <ríe> como diciendo tomada, viste, pero. Eh, digamos, como claro. que se dice. Pero entonces, por lo general, se nos complica ese... Pero bueno, o sea, de saber que hay un circuito en el cual... Porque esa también es la otra cuestión. Tal vez lo que a veces no da para hacer a partir de cierta edad o con ciertas obligaciones laborales es simplemente ir a estar. O sea, nosotros si vamos, tenemos que ir con algún tipo de objetivo. Si nos dicen, che, como fue lo del encuentro nacional en esa che, tienen un panel, tienen una mesa, tienen que dar una charla de dos horas... Vamos, bueno, no hay gracias. ningún drama, o sea, ni siquiera esperamos nada, digamos, al respecto, pero es como que ir a pasear solamente por ir a pasear, eh, sobre todo para nosotros no tenemos. el te un tiempo y una energía. La movilidad, que movilidad claro, claro, tiene, claro. Y aparte, lo que charlamos siempre es que por lo general esas cosas suelen quedar en Buenos Aires, y para nosotros son siete horas de colectivo Buenos Aires, no es que estamos acá nomás, viste, que te dicen, no, te, pero, te venís, pero te, te, te venís un ratito de la autopista. No. No sé, son siete horas, <risa> hermano. Entonces, no, no, no. por eso la crack sigue siendo siempre un lugar de encuentro, que para sí. nosotros es una hora y media. No sé claro, Rosario claro, sigue todo. siendo Santa Fe, está todo bien. Eh, no. Rosario siempre estuvo cerca, tal cual. <risa> y mirá que yo te, te, te aviso que si no nos decís, che, chico, parís cerrando, van a ser las tres la mañana, claro, y yo me voy sí, a que levantar no, para sí. ir a laburar y yo te voy a estar diciendo, vamos a estar hablando al pedo, mirá sí, que, que... Sí, es. sí, ya sé cómo sí. es, ya sé, nos encanta hablar de esto, así pues que es podemos es estar saludable. hasta cualquier hora. Pero pero bueno, también somos gente que se levanta temprano <ríe> y en algún momento tenemos que parar un poco. Eh, nada, agradecerles eh, que hayan eh, participado acá del podcast, que vengan a charlar con nosotros, a la gente no, que se a vino por la a quedar, a escucharnos, de decir pavadas y decir cosas interesantes también, un poco de todo. Eh, agradecerles de, de todo corazón porque nos encanta y nos encanta hacer esto eh, y a ustedes de nuevo la verdad que nada me divertí muchísimo me encanta escucharlos me encanta eh, que sigan en este proyecto y nada vamos a estar seguramente en contacto para hacer otro tipo de colaboraciones sí, Entonces, de, uy, de, de, una. de hecho los vamos a tener que tener ustedes claro, en algún tenemos, punto claro sí por supuesto por supuesto, por supuesto. Sí, Viní, si vinimos a comer un asado con usted A ustedes les toca ir a comer unos sanguchitos de miga. Después con un porrón el, de vuelta del nuestro. Y, y, bueno, tal, estamos cerca, boludo. Estamos cerquita Estamos ahí nomás, claro. Estamos ahí nomás. No, ni que estuviéramos en Buenos Aires. Ni que estuviéramos en Buenos Aires. La vez que tenemos dos, dos, dos equipos que son de la misma provincia. Qué de, sí, sí, claro. La verdad que buenísima, buenísima onda, che eh, Y ya nada, de última eh, Agradecerles de vuelta a la gente que vino A León, eh, gracias a los que, que pasaron ahí, gracias. Está gracias. El, el amigo Sani Ahí de la fragua que fin, no nos deja No nos deja en paz, <risa> nos sigue, boludo Por todos lados, Él, es el porteño que mejor me cae eh, Sani, <risa> no es mucho eso, sí es Bueno, bien. le mandamos un abrazo también eh, Como decía, agradecerle a León que estuvo ahí sosteniendo León, la León hizo sus, la Los hombros ¿no? de la producción Eh... Y nada, hasta la próxima vez que estemos aquí en la barra de la taberna y nada, saludarlos de vuelta. Muchas gracias dale, por estar. El... Muchas gracias, nos vemos.